Número 1. Dibujos. Oh. Mis dibujos. En la pared. Bueno, en realidad son solo cuatro, pero bueno, vamos a reaccionar a uno de ellos. No sé por qué tengo que reaccionar a mis propios dibujos, pero bueno, no importa. Número 1. Este. No, este no. Este es el de mi hermano. Este. Lo hice hace, hace una semana. Después de ir a la escuela porque es mi costumbre. Este es Marshall peruano, no mentira, este es Marshall. Este es Everest y este es Sky. No sé, no estoy mencionando a nadie este video porque no quiero insultar. Para. Eso es lo que le iba a decir en este video. Muy bien, el segundo, este como puberto. No, este es un dibujo parecido a este, pero este... No, no, grabo bien con esta cámara. Este... Es el segundo dibujo que hice después de este, como unos tres días después. Este se trata de que este ya saben quién es, es Marshall Perano, no me criaste. Este, es este es Everest y este es Marshall. Por cierto, sí, lo que iba a decir es lo siguiente. Pop, pop, pop. Algo importante que tengo que decirles. Este video no es mencionando a nadie de la comunidad pau ni siquiera a los nuevos tubers que se unan a ver este video, ni espectadores. Solo es para entretenimiento familiar. Y bueno, el que estaba grabando, dale. Por fin, último dibujo. El tercero. El que hice aproximadamente lo mismo que el otro tres días después. Este es la loca pornográfica del virus XXX No mentira, este es un Liberty cualquiera, la de Poppatro de la película Y este es Chase, no diga que es Chase Pau lo, sí, lo veo muy triste Este es el Chase normal Liberty y Chase The best friends Los mejores amigos Por último este dibujo que tiene todo el papel Cortado y con unas marcas aquí. Este es Chase, igual que el otro, pero de mi hermano que pintó. Vamos a reaccionar a otra cosa. No voy a reaccionar a vídeos, solamente a otra cosa que no sea esto, porque ya lo he hecho millones y más veces. Uh. Número 2, vamos a reaccionar a. A posters, o mejor conocido como comunidad, la pestaña. Quise. Pese, que verga. ¿Por qué tengo un notepad aquí? Ciérralo. Ahora, Chase, ex-Marshall, banner. Aquí está Marshall. Aquí está Chase, sus escudos. Chase, Marshall, Marshall Chase, Chase, Marshall, Chase, Marshall, Chase, Marshall. Güa. ¿Qué es esto? Cómo que apenas abro el canal, lo primero que veo la pasta PEN. Va para los mil subs a cobrar su platita. Este es videos, esta es reproducción comunidad canales. Videos ahí hay, hay un montón. Por ejemplo, Minecraft chocas, <risa> Aquí ponga alguna noticia de lo que quieran. Lo siento no puedo subir a tu canal. Vídeo del <risa> Oye ¿Qué te pasa? Soy fan de Peppa Pink Oink Buah. Este ¿Cómo, cómo que Liberty Liberty no existe? Por Dios. ¿Por qué las cosas de comunidad no se ven bien aquí eh? Número 3 y el último? Recopilación de los momentos inolvidables de los streams de la comunidad POW Give me all you've got <risa> If you're prepared <risa> Ay no, eso da es asco, Tinti. <risa> to break the silence I'll be out in the sunshine Running beside the lion